De eh, entalpía y ley de te recordarán que nosotros habíamos visto el concepto de entropía, de perdón, entalpía, en donde era simplemente la entalpía, era una función de estado que nosotros la determinamos como delta H, y depende de la reacción que ocurra, si es una reacción de fusión, si es una reacción de combustión. Nosotros aquí en el subíndice del de símbolo de, de, de la H, podemos escribir cualquier tipo de, o podemos indicar qué tipo de reacción se lleva a cabo. Si no conocemos la reacción, simplemente vamos a escribir una Rxn. ¿Qué significa reacción? ¿Sí? Eh, si la entalpía ocurría en condiciones estándar es decir, una presión igual a un bar, un bar es menos que una atmósfera, es aproximadamente 0.98 atmósferas, si la reacción ocurría en estas condiciones, nosotros la denominamos eh, con un cero arriba, y la, esta entalpía se denomina entonces entalpía estándar. Hemos determinado que la entalpía, la entalpía es un, una medida de calor, Q, cuando esto ocurre a una presión constante, es un P. Entonces de esta manera, cuando nosotros hablamos de entalpía, en una reacción estamos hablando del calor que esa reacción Absorbe, absorbe del ambiente, si es endotérmica o libera al ambiente, si es exotérmica, a una presión constante. Listo, como les había comentado, eh, entalpía es un proceso termodinámico que ocurre siempre a presión constante, entonces debe ir a una P aquí indicando que esto es a presión constante, y si la reacción, si yo tengo un reservorio o un reactor, Sí, y ahí está ocurriendo a cabo la reacción química, entonces si yo inicio la reacción química y después de un tiempo veo que hay una transmisión de calor de mi sistema o mi sistema de reacción hacia el entorno, quiere decir que la reacción es exotérmica. Exo, como su, eh, su nombre lo indica, quiere decir eh, que libera, que okay, libera, exterioriza calor, entonces si la reacción libera calor hacia el entorno, vamos a considerarla como exotérmica, y el valor de la entalpía debe ser un signo negativo, dado que el sistema que está perdiendo calor, entonces eh, la entalpía del H debe ser negativo, menor que cero. Sí, debe ser menor que cero. Ahora, cuando ocurre el caso contrario, es decir, eh, mi sistema, después de que yo inicie la reacción, está más frío, en las paredes del sistema están frías, quiere decir que este sistema absorbió calor del entorno, y por ende, eh, mi sistema está ganando calor, por ende, la entalpía o el signo de la entalpía debe ser positivo. H, entonces, otra vez, ponemos un momento... Entonces esto, estas eh, simbologías, del delta H, quiere decir que si, perdón, que si tenemos eh, una reacción exotérmica, siempre vamos a observar un valor de entalpía negativo, si tenemos una reacción exotérmica vamos a observar un valor de entalpía positivo. Esto lo resume esta gráfica que ustedes ven acá. Tenemos una, en la, a la izquierda una reacción exotérmica, y a la derecha tenemos una reacción endotérmica, considerando que el calor... En la reacción exotérmica sale del sistema hacia el entorno. Entonces, si tenemos aquí la, la entalpía o el calor antes de la reacción, ¿sí? luego la reacción ocurrió, ocurrió, y luego voy a encontrar que después de que la reacción termina, eh, hay menos calor. ¿sí? Tengo la reacción, ocurre calor, libera hacia el ambiente y hay menos calor. Si, como les había dicho, la entalpía es una función de estado, entonces... Delta H va a, ser, va a ser igual al H final menos el H inicial, o la entalpía final menos la inicial. Si aquí tengo mi sistema antes de la reacción, tiene más entalpía que después de la reacción, entonces, obviamente, como esto es mayor que esto, el signo de la entalpía va a ser, signo cambio de entalpía va a ser negativo, dado que la entalpía antes de la reacción, aquí en este punto, es mucho más grande que después de la reacción. Caso contrario ocurre en una reacción endotérmica. Tenemos un sistema el cual absorbe calor del entorno, y aquí tenemos mi sistema antes de iniciar la reacción. ¿Sí? No hay uh, calor es pequeño Y luego, después de que la reacción termina, tengo mayor calor. Entonces, si yo hago un cambio en la entalpía, determino bueno, el cambio en la entalpía, como la entalpía final menos la entalpía inicial, aquí está mi sistema eh, antes de la, de la reacción y después de la reacción, voy a entender entonces que cuando hago la relación final menos inicial voy a entender que es signo de la entalpía menor que cero, entonces para que les quede claro, reacción exotérmica delta H menor que cero, reacción endotérmica delta H mayor que cero para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces vamos a explorar un poco todo esto, lo que ocurre con la entalpía, eh, cuando ocurre cambios cambio de estado. Entonces, como yo les había comentado anteriormente, eh, siempre que yo escriba el símbolo de entalpía, aquí en la parte de abajo, yo le puedo especificar qué tipo de reacción es la que se lleva a cabo. Por ejemplo, una reacción de vaporización, en donde... El agua cambia de estado. Por ejemplo, si yo escribo el, el calor involucrado en esa reacción, tengo que indicarle para saber qué tipo de reacción es la que se va a cabo: DH vaporización, DH difusión, etcétera Entonces, siempre que yo pueda indicarlo, lo voy a hacer. Repito, cuando no conozca eh, qué tipo de reacción está ocurriendo, simplemente yo escribo un detalle y le indico que es una reacción. ¿Sí? cuando conozco el calor de esa reacción. entonces les comentaba aquí cuando por ejemplo vamos a vaporizar el agua, recuerden que las moléculas de agua están unidas por fuerzas intermoleculares como puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno y para yo poder vaporizarla es decir separar una molécula de agua de la otra si ¿sí? debo romper esos puentes de hidrógeno o esos enlaces de hidrógeno, debo proporcionarle un calor necesario para romperlo todo ese calor o toda esa energía en forma de calor que yo le estoy proporcionando al agua, para vaporizarla, se condensa o se eh, enmarca dentro de lo que se conoce como entalpía de vaporización. Y, ese, y el calor necesario para vaporizar un líquido, lo denominamos delta H sub B a B, o vaporización. Si tenemos espacio podemos escribir toda la reacción completa vaporización. Si no tenemos espacio, simplemente lo abreviamos como PAP, etc. Y también podemos hablarles que si la entalpía ocurre en unas condiciones que se denominan condiciones estándar, es decir, si ocurre con una sustancia pura a una presión de un bar, podemos determinar o, o podemos eh, escribir la entalpía como entalpía estándar. Ojo que no hay que confundir los, los siguientes términos. Tenemos una entalpía de fusión. Siempre tenemos que terminarla porque si simplemente dejamos una F, se entiende que esta entalpía es de formación. La F si sola significa formación. Y la F, si vamos a explicar de fusión, tenemos que escribirle FUS o de alguna manera decirle que es una entalpía de fusión. ¿Sí? Diferente para no confundir delta H de formación con delta H de fusión. Hay ciertas generalidades que nosotros podemos, bueno, no generalidades, perdón, ahí la doble D, no generalidades, sino ciertas reglas que nosotros podemos, debemos seguir cuando vayamos a emplear cálculos matemáticos para determinar ciertos valores de entalpía. Una de ellas es lo siguiente, si yo invierto el progreso de una reacción, también debo invertir el signo de delta H. Por ejemplo, en esta reacción tenemos eh, que agua en estado sólido y yo le proporciono calor, este calor que está aquí, esta es la entalpía. Eh, si yo le estoy proporcionando calor a mi sistema, el agua pasa de estado sólido a estado líquido, ¿sí? Recuerden, cuando el sistema absorbe calor del entorno, calor está entrando en mi sistema, la valor de la entalpía es positivo. Ahora vamos a mirar el caso contrario, tenemos agua en estado líquido, y la vamos a convertir en agua en estado sólido, para poder realizar eso yo tengo que extraerle calor al sistema, por eso es que ustedes ven ahora que el calor está en la parte derecha, si este calor es el que le estoy extrayendo, que está perdiendo el sistema, y ahora ese delta H... Debe ser negativo. Es el mismo valor del delta H de... En este, este término, vamos aquí en la primera, es una fusión. ¿Sí? Ese delta H de fusión tiene que ser positivo. En la segunda estamos pasando agua a estado eh, líquido, a estado sólido. Es un tipo de cambio de estado que se denomina... ¿Cómo? ¿Quién, quién me ayuda? Este cambio de estado se conoce como solidificación. ¿Sí? pasamos agua a estado líquido, a sólido, sí, y en este caso, el delta H de esta reacción es negativo porque tengo que extraerle calor a mi, o mi, mi, mi, mi sistema pierde calor, básicamente, y este delta H es solidificación. Eh, generalizando un poco, entonces, delta H de fusión va a ser igual al negativo del delta H de solidificación. Si puedo, completo, si no, simplemente le escribo solo Okay. En este caso es la misma reacción, simplemente que aquí estoy pasando, bueno, es eh, una reacción, en este caso de es fusión, estoy pasando agua de sólido a líquido, mi delta H es positivo, y cuando paso de líquido a sólido, mi delta H es el mismo valor de delta H, pero siendo negativo. Esta es una de las generalidades que debo tener siempre y cuando vaya a realizar operaciones matemáticas, con los valores de entalpía. Si yo invierto la reacción, básicamente es decirles esto, si yo la reacción la invierto, también tengo que invertir el signo de la entalpía. Vamos a la otra propiedad, y es que la, la entalpía es una propiedad extensiva. Perdón. ¿Qué quiere decir extensiva? Te recuerdan que dentro de las propiedades de la materia, cuando algo depende... Perdón, cuando una propiedad depende de la cantidad de materia que se tenga, se denomina una propiedad extensiva. Y en este caso, la entalpía es proporcional a que tanta sustancia yo ponga a reaccionar, no es, lo mismo que yo, el, no es el mismo calor que se libera, a pesar de que es la misma reacción, cuando yo enciendo un cerillo, a que cuando yo enciendo una fogata, a pesar de que es la misma reacción de combustión de carbono, se está quemando, el oxígeno está produciendo dióxido de carbono y calor, agua agua usa el calor, eh, cuando yo enciendo un cerillo, ah, cuando enciendo una fogata, la cantidad de calor es diferente, la entalpía es diferente, porque depende de la cantidad de sustancia, ¿sí? es una regla general de las propiedades extensivas Y en este caso, por ejemplo, tenemos una reacción de que dos moles de aluminio, en estado sólido, ¿sí? Sí. Han, no estoy seguro si ustedes ya han visto eh, cómo se leen las reacciones químicas por lo general nosotros escribimos una reacción química como reactivos una flecha que indica que se produce o que es una reacción y los productos los productos siempre están a la parte derecha y los reactivos siempre están a la parte izquierda esta reacción, de reducción geométricamente se, se lee de la siguiente manera dos moles de aluminio sólido más un mol de hierro o de óxido de hierro 3 produce dos moles de hierro sólido más un mol de óxido de aluminio. El calor que produce esta reacción es de 851 kJ, sí Aquí podemos decir por mol. Ahora, como les estaba diciendo, la entalpía es una propiedad extensiva. ¿Sí? Es bastante es extensiva, depende de la cantidad de materia. Entonces, la, el calor de esta reacción es 851 kJ. Y si yo solamente miro, miro el aluminio, como aquí hay dos moles de aluminio, el calor de la reacción sería 851 dividido entre dos moles de aluminio, que es igual a 425 sobre un mol de aluminio, o que es lo mismo a 1703 sobre 4 moles de aluminio. ¿Qué me quiere decir esto? Si yo necesito usar solamente un mol de aluminio, un mol de aluminio, yo tengo que dividir este valor de entalpía entre dos. Si necesito usar las dos moles de aluminio, dejo este mismo valor de entalpía. Vamos a ver aquí un ejemplo. O si necesito cuatro moles de aluminio, debo multiplicar este valor por... Eh, bueno, aquí hay dos, debo multiplicarlo por dos. Hay que tener cuatro, entonces sería esto por dos. Aquí hay un ejercicio de aplicación, y para esta reacción que está ocurriendo, para la reacción del aluminio y hierro, produce hierro sólido y óxido de aluminio, vamos a tener que, si vamos a reaccionar, a poner a reaccionar 17,3 17 gramos de aluminio en polvo, es decir, aluminio sólido, con un exceso de, eh, de hierro, ¿cuánto calor se produce? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar estos 17.3 gramos de aluminio a moles, simplemente aplicando eh, el peso atómico del aluminio que está aquí escrito, 17.3 gramos por, este peso atómico, 26,98, que lo encontramos en la tabla periódica, gramos es lo que pesa un mol de aluminio. Este cálculo matemático da aproximadamente... Eh, 17.3 entre 26.98 eso da 0.64 moles de aluminio moles de aluminio listo ahora con esas 0.64 moles ¿sí? este es el calor que produce un mol de aluminio este es el calor que producen dos moles de aluminio y este es el calor que producen 4 moles de aluminio. En este caso, mi reactivo limitante es el aluminio, el que está en exceso es el óxido de hierro, entonces todo el calor que se va a producir va a venir de mi reactivo limitante, que en este caso el aluminio, pero solamente tengo 0.64 moles de aluminio. Si yo quiero saber cuánto calor está produciéndose eso, yo aplico cualquiera de estos porque todas estas expresiones son equivalentes. Entonces vamos a aplicar la primera, que me dice que 2 moles de aluminio produce un calor de menos 851,5 kilojulios. Si yo aplico esta expresión, a multiplicar eso, me da la respuesta que está ahí en verde, por menos 281.5 entre 2. A ver. 17.3 entre 26.98, se va a 0.641.2 por 8.51.5 entre 2, 272.99, que es el valor que está indicado acá, 273, menos 272.99 kilogluyos. Eso usando este factor de conversión, yo bien pude haber usado este, porque estas expresiones son totalmente equivalentes. Pues vamos a resolver lo mismo, pero usando ahora este factor de conversión. Las moles son 0.64. Entonces, sería 0.64 moles de aluminio. Usando ahora este factor de conversión por un mol de aluminio. Eh, produce un calor de menos 400. Produce un calor de 425.8 kiloculios. Si yo hago esta expresión, me da eh, menos 200. Bueno, ese valor menos 273.64 por 425.8. Eso va a menos 272.5, no usé todos los decimales, y se asemeja a esta respuesta. Aquí quiero hacer un paréntesis también a los ejercicios que siempre he propuesto, los decimales que yo uso son los decimales completos. Eh, ustedes no tienen por qué hacerlo con todos los decimales completos, entonces cuando ustedes encuentren una respuesta y no coincide con la que ustedes tengan, simplemente aproxime a la más, respuesta más cercana. Entonces, por ejemplo, si yo hago el resuelto de este ejercicio, me da menos 272.5 kJ, y dentro de la respuesta está menos 273, obviamente esta respuesta se asemeja bastante a esta, entonces yo voy a seleccionar esta respuesta. ¿Sí? Que para aclarar simplemente eso. Dentro de valores de medición de entalpías de reacción, en este caso, si ustedes ven aquí, antes de empezar a hablar de este ejercicio, eh, o de que es un calorímetro de bomba, esta reacción, o este delta H-Comb, indica simplemente que esto es una reacción de combustión, COMB, al yo ver esto, delta H-Comb, yo una vez voy a, a pensar que es algo, una, cualquier tipo de molécula, ¿Sí? O de compuesto que va a reaccionar con oxígeno en presencia de una llama para producir, si el compuesto es a base de carbono, dióxido de carbono más agua. Siempre que yo vea reacción de combustión es la, el compuesto más oxígeno produce dióxido de carbono o algún óxido más agua. ¿Sí? Para que tengan ahí en cuenta. Una reacción de combustión involucra lo siguiente lo que sea más oxígeno en presencia de una llama, ¿Sí? eso es lo que indica una reacción de combustión. La reacción de combustión, por lo general, produce un óxido. Si esto es a base de carbono, produce dióxido de carbono, y si tiene hidrógeno, si es hidrocarburo, producirá entonces agua en estado gaseoso. Listo. Ahora vamos a ver cómo res resolvemos este ejercicio usando un calorímetro de bomba, que es un tipo de dispositivo usado. Eh, por los químicos, lo habíamos visto en la clase anterior, para determinar el calor producido en una reacción química. En un calorímetro de bomba lo que yo voy a, eh, a tener en cuenta es que esto que ustedes ven aquí encerrado, esta cápsula que ustedes ven acá encerrada, es el reactor. Allí ocurre la reacción. Y en este caso, reacción de combustión, yo le voy a estar proporcionando a mi sistema oxígeno en exceso para que se produzca la combustión y aquí va a estar mi, mi compuesto, por ejemplo, no sé, en este caso aquí tenemos ácido benzoico, entonces tengo, tenemos ácido benzoico, estoy proporcionando oxígeno, y aquí hay una eh, iniciada de una chispa, que produce entonces la reacción? Entonces tenemos el ácido benzoico, C6, H5, COOH, más oxígeno, Producirá entonces, en mi reactor aquí tenemos el dióxido de carbono. Esta chispita de acá produce, o produce una chispa, una, este interruptor produce una chispa y la reacción va a combustir, o va a quemar el dióxido de carbono y va a producir CO2, perdón, el ácido en sol y va a producir dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Esta reacción obviamente es una reacción exotérmica y libera calor. ¿sí? Esta reacción tiene un delta H involucrado que es menos 26.38 kilovolios por gramo. Ese calor liberado en esa reacción, como esto es un, eh, una cápsula que está en contacto con el agua, va a producir un aumento en la temperatura del agua. ¿Sí? El calor va a pasar de mi sistema al entorno, que es el agua, y yo voy a medir entonces ese cambio en, de, en la temperatura. A medir en cambio la temperatura, yo puedo saber cuánto es, eh, y conociendo los calores específicos, yo puedo saber cuánto calor eh, se produce en esa reacción. En esta decisión particular, eh, cuando me hablan de un calorímetro de bomba, lo que yo voy a propender por calcular es este, esta propiedad, se e del calorímetro, que por lo general se desconoce. ¿sí? No conocemos el CESU-E del calorímetro. El C del calorímetro no es nada más que eh, el calor del calorímetro o el calor de la reacción, delta H, en este caso de combustión, sobre el diferencial de temperatura. Con eso yo calculo el C sub del calorímetro y luego usando ese valor puedo determinar cualquier otro tipo de propiedad. Entonces cuando hablen de un calorímetro de HOMA, ustedes busquen o intenten, lo primero que ustedes deben buscar en todo el enunciado del ejercicio es si les dan el valor de C sub e del calorímetro. Si no se los dan, ustedes van a buscar datos dentro del ejercicio para poder calcular ese calorímetro. En este caso, el ejercicio completo me habla de dos experimentos. Uno, la combustión del ácido, ácido benzoico con un valor de energía de combustión conocida, ¿sí? Y un aumento de temperatura. Con estos datos, desde de esta parte hasta esta parte, yo puedo determinar ese calorímetro. Tengo calor de combustión y tengo aumento de temperatura. Puedo calcular ese calorímetro. La siguiente parte del ejercicio que ustedes están leyendo dice que ese mismo calorímetro fue vaciado. O sea, esa cápsula la vaciaron y fue recargado con glucosa. Con estos gramos de glucosa y exceso de oxígeno. Entonces, mi reactivo limitante va a ser la glucosa. La combustión de la glucosa causó un aumento en la temperatura de 36.4 y me están preguntando entonces cuál es el delta H de combustión de la glucosa. Hicieron el mismo procedimiento, aquí tomaron ácido benzoico, exceso de oxígeno, la llamita, se quemó, produjo un, produjo un aumento en la temperatura, midieron ese aumento en la temperatura y ya se había medido el calor de combustión. Con esos datos vamos a calcular ese calorímetro luego, luego, Vaciaron todo, sacaron de aquí de esta cápsula, abrieron el calorímetro de bomba e introdujeron ahí 17.32 17. gramos de glucosa. El mismo procedimiento, exceso de oxígeno, activa la chispa, se quema la glucosa y vamos a determinar con este aumento en la temperatura de 3.64 cuánto es el detalle de combustión de la glucosa. ¿Sí? Al final voy a tener que el valor experimental es este. Y vamos a corroborar si con este experimento nosotros podemos determinar el calor de combustión de la glucosa. Listo, entonces para realizar eso vamos a tener en cuenta que usamos 0.579 gramos de ácido benzoico y con eso vamos a determinar el calorímetro o vamos a determinar primero la combustión de un gramo de ácido benzoico ¿Sí? Si esto, la combustión, perdón, de los 0.579. Esto que está acá es para un gramo de ácido enzoico, vamos a determinar cuánto es la combustión para 0.579. Entonces la combustión para la muestra real delta H de combustión va a ser igual a menos 26.38 kiloculios por gramo por lo que reaccionó linealmente reacción 0.579 gramos. Eso me da el detalle de combustión. Voy a realizar el procedimiento matemático. Menos 26.38 por 0.579. Eso me da un detalle de combustión de menos 15.27 kJ. Y yo con eso puedo terminar el exceso e del calorímetro. El calorímetro va a ser igual a ese delta H de combustión sobre el aumento en la temperatura. Recuerden que el H de combustión va a ser igual al calor del calorímetro, que es igual al C sub del calorímetro por delta T. Simplemente entonces esto va a ser igual a menos 15.27 kJ, dividido entre ese aumento en la temperatura cuando quemaron el ácido benzoico el aumento fue de 2.08 grados centígrados entre 2.08 eso del es calorímetro entonces lo determinamos como eh, 7.3 24 kilojulios sobre el gramo sobre grados centígrados entonces grados centígrados este es el calorímetro. Aquí hay que jugar con el signo, dado que Ajá. los sesos, no pueden ser negativos, lo dejamos como 7.34. ¿Sí? este es el calor que absorbe el calorímetro, debe ser positivo. Listo, ahora voy a determinar eh, cuando quemamos 1.732 gramos de glucosa, cuánto es el calor. Entonces, simplemente el detalle de combustión de la glucosa de la glucosa, va a ser igual a el C sub e, el calorímetro por el aumento de la temperatura pero me lo están preguntando en moles, entonces yo tengo que, pasar, que dividirlo esto entre las moles es decir, multiplicarlo por 1.732 gramos y dividirlo entre el peso atómico de la glucosa que es 180 al realizar esta operación matemática voy a obtener que las respuestas son aproximadamente ese valor que ustedes ven ahí. De esa manera se solucionan los ejercicios con calorímetro de bomba. Como les comentaba, primero, lo primero que debemos hacer es encontrar el calorímetro. Con este valor me va, me va a servir para calcular los calores de combustión de otras sustancias. Listo, vamos a seguir un momento y ahora vamos a hablar de entalpía estándar de formación. Les comentaba que por favor no confundir la entalpía estándar de formación con eh, la entalpía estándar de fusión. Pues, esto no es fusión, esto es formación. Listo, entonces vamos a determinar eh, o vamos a, a enfocarnos en cómo calculamos los delta de H de formación. Y primero que todo vamos a determinar que el H de formación, o el estándar de formación, es eh, el calor que se libera cuando un, un mol de un compuesto se forma a partir de elementos que lo componen, que están estables a condiciones estándar. Este es el calor que es el SOPIO que se libera. Las condiciones estándar, como les había dicho, son una atmósfera de presión. Perdón, una, un bar de presión. Presión. Veamos entonces esta reacción química de la combustión del carbono. En este caso, nosotros dentro de los estados de agregación de la materia, el carbono de manera natural y de manera estándar se encuentra en estado sólido. Entonces tenemos que de estado de agregación y forma halotrópica, el carbono va a estar en diferentes composiciones. Tenemos carbono en estado sólido en forma de grafito y tenemos carbono en estado sólido en forma de... Eh, diamante. Entonces, el carbono o la forma de carbono con la cual nosotros vamos a trabajar es la más estable y además más abundante en la naturaleza. Dado que el grafito es mucho más abundante que el diamante, siempre que nosotros hablemos de carbono en estado sólido en condiciones estándar, vamos a estar hablando del grafito. Te recordarán que el grafito es el componente fundamental del lápices para eh, permear superficies y, y así poder escribir. En este caso vamos a determinar o vamos a intentar explorar cuando el carbono en estado sólido, grafito, en presencia de oxígeno y a través de una chispa o una llama se produce una combustión y produce dióxido de carbono. Para esta reacción, o aquí todavía yo no sé qué es una reacción de combustión, ¿sí? simplemente al determinar que tengo oxígeno, y una llama, yo sé que es una reacción de combustión. Pero en este momento vamos a asumir que no sabemos qué tipo de reacción es. Entonces el delta H para esta reacción es simplemente un delta H de reacción. Ya lo ven ustedes acá. Ahora como estoy formando, recuerden ustedes que las diferentes reacciones químicas o tipos de reacciones químicas, cuando tengo A más B para producir C, esto es una reacción de combinación o de formación. Cuando tengo esto para producir esto, es una formación, por ende, eh, se llama entonces entalpía de formación, porque a partir de elementos que están en el estado puro estoy produciendo eh, un compuesto. Cuando yo parto a partir, ah, bueno, cuando yo parto de elementos que están en el estado puro de forma natural, más abundante y estable en la naturaleza, como por ejemplo el grafito y el oxígeno molecular ahí yo puedo determinar que esta reacción de formación es una reacción de formación estándar. Entonces yo puedo decir que la reacción es un, o el calor desprendido en esta reacción es entalpía, delta H, de formación estándar. Y debo, debo decirle, o debo eh, explicar, eh, de quién es esta entalpía de formación. Para ello debo escribir un bracket o un eh, paréntesis. Y dentro del paréntesis escribir a qué corresponde ese valor de entalpía. En este caso, es la entalpía de formación estándar del dióxido de carbono gaseoso. Aquí miramos la reacción, una reacción que está acá abajo. Reacción de eh, la formación de la glucosa C6H2CO6. A partir de elementos que están de manera natural en estado puro, tenemos el carbono de manera natural, en estado puro, sólido, o si, por lo general, nosotros escribimos esto así, como C, sólido, coma, grafito, simplemente para decir, ya vamos a ver el grafito, vamos a entender este carbono en estado puro, y más abundante, más estable, va a ser, en condiciones estándar, va a ser el grafito, entonces tenemos que 6 moles de carbono, más 6 moles de hidrógeno molecular, esto quiere decir que el de manera estándar, el hidrógeno se encuentra en la naturaleza en forma más abundante como molécula de hidrógeno gaseoso. Lo mismo con el oxígeno. O sea que el oxígeno también ocurre como O3 gaseoso, como o solamente. El más estable y más abundante en la naturaleza es el oxígeno molecular. A partir de una chispa se produce... Eh, C6, H12 o 6. Esta reacción a partir de elementos puros yo puedo decir que es una entalpía de formación y es estándar porque esto está en el estado estándar. O son, están en condiciones estándar. Entonces este delta H de formación, ¿de quién es? Estoy formando grupos C6, H12 o 6. Es igual a este valor que nosotros tenemos acá. De esa manera nosotros podemos determinar entalpías de formación estándar. En la tabla que eh, ustedes tienen o que está posteada en el Classroom del grupo, ustedes ahí van a observar diferentes valores de entalpías de formación estándar para diferentes compuestos. Entonces, si pueden, eh, descarguenla y utilícenla. Esto en cuanto a entalpías de formación estándar, y ahora vamos a intentar determinar en de formación estándar de reacción. Aquí vamos a determinar que una reacción general, o sea, vamos a amplificar de manera general, yo tengo una reacción en la cual A moles del compuesto A más B moles del compuesto B producen en una reacción química C moles del compuesto C, más D moles de moles del compuesto D. Entonces, para esta reacción que está ocurriendo, el valor de la entalpía de reacción, de H de reacción ¿sí? estándar, lo puedo calcular como los calores de formación estándar de cada uno de los compuestos de los productos, estos son los productos, menos los reactivos. Entonces, yo debo, si es una reacción química, yo debo buscar en la tabla que yo les comenté, de calores de formación estándar, el compuesto C. ¿Sí? Y lo multiplican por el co cociente, o el coeficiente, perdón, que acompaña a ese compuesto C. Por eso aquí va C, multiplicada por la entalpía de formación estándar del compuesto C. Más, buscan en la, tabla, en la tabla que les comenté, de entalpías de formación estándar el compuesto D, y lo multiplican por el coeficiente, o coeficiente, perdón, D, D por la entalpía de formación estándar del compuesto Estos dos valores los vamos a sumar ¿tá? y los vamos a restar con el valor de la entalpía de formación estándar de A por el coeficiente A, más el valor de la entalpía estándar del compuesto B por el coeficiente B. Entonces, de manera general, simplemente para calcular la entalpía de formación estándar, yo lo que tengo que hacer es multiplicar los coeficientes por las entalpías de formación estándar de los productos menos los coeficientes de los reactivos por los valores de entalpía estándar de los reactivos. Valga la redundancia. No sé si hay un ejemplo acá a continuación. Bueno, vamos a determinar esto entalpía de combustión de la glucosa usando la tabla. Me voy a llevar esta imagen que a veces me hace bastante complicado. Voy a llevar esta imagen para acá. Y voy a meter esta imagen acá. Tenemos la entalpía de combustión de la glucosa y ahora como les comentaba me voy aquí al... Una duda por acá, ¿no? Me voy aquí al Google Classroom de Química 23.026 y el día 18 de junio eh, está posteado aquí unos datos de entalpía de formación estándar para diferentes compuestos. La tabla T1, estándar t muy Está esta tabla y yo voy a determinar para esta reacción de la formación de glutosa cuánto es el valor de la entalpía de esta H de formación estándar de la... Perdón, esto, es de, esto no es de formación, esto es de combustión ¿Sí? aquí la glucosa está ah, quemándose ¿Sí? aquí la glucosa está quemándose y yo voy a determinar el valor de la entalpía de combustión estándar a partir de los datos de formación estándar de cada uno. Entonces, en esta reacción voy a identificar primero que todo quiénes son los productos. Tenemos el dióxido de carbono y tenemos el agua. El dióxido de carbono está en estado gaseoso y el agua también está en estado gaseoso. Entonces voy a aplicar la expresión que les había comentado anteriormente allá, de que la entalpía de reacción, en este caso nos voy a decir saber que no es una reacción de, de combustión, es igual a la sumatoria, de los coeficientes N por las entalpías de formación estándar de los productos, menos la sumatoria por los coeficientes de los reactivos de la entalpía de formación estándar de los reactivos. En este caso, mis productos son tanto la glucosa, perdón, el dióxido de carbono como el agua. Entonces me voy a referir a la tabla, voy a buscar la tabla y voy a buscar los productos. Primero que todo el dióxido de carbono, esto está en inglés, pero vamos a identificar fácilmente carbono como carbon. y vamos a buscar lo que se está formando, en este caso es CO2 gaseoso. Listo, aquí está, lo identificamos fácilmente, tenemos CO2 gaseoso. Su valor de formación es menos 393.5. Y entonces voy a tener que, por lo, por lo menos esta parte de la expresión, hacer igual el, la sumatoria de los N por el delta H de formación estándar de los productos. Hacer igual a 6 veces la entalpía de formación estándar del CO2 más 6 veces la entalpía de formación estándar del agua en el estado en que se encuentra en este caso aquí está en estado gaseoso entonces el dióxido de carbono recordarán de la tablita que tenemos allí viene acá abajo va a ser el, el delta H de formación estándar la sumatoria de todo lo que es productos va a ser igual a 6 veces lo que equivale al valor de entalpía de formación del dióxido de carbono que es menos 393.5 que está en kilojulios, más 6 veces el valor de entalpía de formación del agua que está en estado gaseoso tengo que identificar también acá el agua. Entonces voy a buscar la tabla. El agua debe estar en oxígenos. Nitrógeno, oxígeno. Y aquí está el agua en estado gaseoso. Identificamos aquí H2O sub G. Su valor de formación estándar es menos 241.8. Entonces el coeficiente que acompaña el agua es 6 también. Multiplicado por la entalpía de formación de agua, que es, gracias a menos 241.8. Kilojulios. Listo, yo voy a realizar esta operación matemática, por acá. Igual a 393.5 por 6, más 6 por, por 41.8 eso da menos 3.000, esto un poquito más hacia arriba, esto da menos 3.811.8 kJ. Esta es simplemente la parte izquierda de la reacción o sea, la sumatoria de las entalpías de los productos, y ahora voy a revisar la sumatoria de las entalpías de los reactivos, Simplemente acá, eh, la sumatoria, la sumatoria de los valores de delta H, la de formación de todos los es reactivos, va a ser igual, en esta reacción identifico quiénes son los reactivos, la glucosa 6H2O6 y el oxígeno. Entonces, esto va a ser igual a 6 veces, perdona, una vez, el valor de delta H de formación estándar de la glucosa, o C2H6, bueno, vamos a escribirle el símbolo, como la molecular, que es C6H12O6, más 6 veces la entalpía de formación, ¿no? la entalpía de formación estándar de el oxígeno, o sea, aquí puedo hacer una salvedad y es que cuando tengo, tengo compuestos que están en el estado puro y de forma más abundante en la naturaleza, siempre ese valor de entalpía de formación va a ser igual a cero. Ahora lo vamos a comprobar, pero aquí ya puedo hacer la suma de que estoy igual a cero. Necesito el valor de entalpía de formación estándar de la glucosa y simplemente voy a regresar donde está el carbono. Carbono. Listo, y aquí está el valor de formación de la glucosa, C6H12O6, es menos 12.000 menos 1273.3. Entonces esto es igual a menos 1273.3 kilojulios más todo esto que suma acá. Y vamos a buscar entonces el valor de detalle de formación del oxígeno, que como les comenté, es, va a ser igual a cero. Todos los compuestos que están en estado puro, vamos a ver aquí la tabla. Por ejemplo, el grafito, el carbono sólido en forma de grafito, tiene un valor de extensión de de formación estándar de cero. El diamante tiene un valor de 1.6 y así sucesivamente. Todos los compuestos puros vamos a encontrar en un valor de entalpía de formación igual a cero. Tenemos que el cloro en estado... Más abundante en la naturaleza del cloro molecular, su valor de entalpía es 0. Ocurrirá lo mismo con todos los elementos, con todas las moléculas formadas a la periódica. Entonces, vamos a buscar acá el oxígeno y tenemos que el oxígeno molecular o el estado gaseoso tiene un valor de entalpía de formación estándar de 0. Esto es 0 por 6 para dar 0. Esto es más 0. Ya puedo entonces proceder a calcular el delta H de la reacción estándar a partir de valores de formación estándar. Va a ser igual, como está acá arriba escrito, a la, sum al, la sumatoria de los valores de delta H de formación, tanto la sumatoria de los productos menos la de los reactivos. La de los productos la hagamos de resolver aquí, y la de los reactivos lo tenemos, lo tenemos aquí, productos, y lo acá, reactivos. Entonces, los productos son menos... 3.811.8 kJ menos los reactivos. Menos 1.273.3 kJ. Y este valor de entropía de combustión estándar va a ser igual a menos 1.273.3 kJ, 2.538.5. Entonces, para esa reacción de combustión de C6, H12, O6, en estado sólido, más oxígeno, en estado gaseoso, presencia de una llama que produce CO2, más 6 moléculas de agua, es gaseoso, es gaseoso. Esta reacción, cuando ocurre, cuando ocurre esta reacción, el calor que se libera es exactamente igual cuando tenemos una mol de glucosa, es el calor liberado, el delta H de la reacción, en condiciones estándar, va a ser igual a menos 253, kJ De esa manera puedo determinar los valores de delta H de reacción en condiciones estándar a partir de a partir de los valores de delta H de formación estándar. A partir de delta H de formación estándar puedo capturar delta H de reacciones estándar. Regresemos. Esta tabla que puse allí es bastante útil. Bastante utilísima. Entonces, bueno, están muchísimos compuestos. Tanto orgánicos como inorgánicos. Y está posteada en el Google Classroom, en la parte de datos de de formaciones estándar para diferentes campos ¿Una duda por el momento? Pues no, listo, entonces, eh, son las 11.34, hagamos una pequeña pausa de unos 8 eh, minutos para que se desestresen en un momento. Y regresamos a las 11.42 para seguir con el tema de 11.42, vamos acá nuevamente. Listo, bueno, continuaremos entonces. Hacia... Esperar un minutito. Y listo, de momento nosotros hemos explorado, hasta acá, aunque bueno, aquí me faltó comentarles algo sobre la combustión de la glucosa. Pero de momento hemos explorado desde entalpías de calores de reacción, eh, vimos lo de la bomba de calorímetro y habíamos hablado sobre la combustión de la glucosa. En este caso, eh, si ustedes notan, ahí está descrito el ciclo de Krebs, que cuando lleguen a bioquímica les pues va a ser bastante útil. Simplemente es para comentarles que la glucosa, sí, la glucosa, sufre diferentes reacciones de modificación, las fosforilaciones, y luego se exciende para producir acetilcoenzima A. Y este simplemente es un ciclo eh, que ocurre al interior de las células que se denomina como ciclo de Krebs, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, en donde a partir de una molécula de glucosa nosotros producimos energía en forma de ATP. Nuestro cerebro solamente se alimenta de este tipo de forma de energía, a partir de glucosa. debemos mantener una ingesta de carbohidratos. Eh, si ustedes suspenden el consumo de carbohidratos de manera, eh, de manera eh, introspectiva, quien primero sufre es el cerebro, entonces por eso es que cuando ustedes no han comido, no han desayunado. Ustedes sienten o sentirán pequeño dolor de cabeza y es eh, células presentes en el cerebro intentando obtener energía porque no hay presencia de glucosa entonces esto simplemente eh, para comentarles de manera general que la glucosa es nuestro motor de pensamientos es necesario que con, consumamos regularmente carbohidratos porque nuestro cerebro funciona a base de glucosa Listo, le seguimos por acá, hablando un poco. Y es, ahora vamos a hablar de lo que es la ley de Hess en terminología de suma de reacciones. Esto lo habíamos visto la clase pasada, pero lo habíamos visto bastante rápido. Ahora vamos a detenernos un poco en la ley de Hess de suma de reacciones. Voy a, a retornar acá, a la nueva página. Y voy a pegar acá este ejercicio que yo me traje. Este ya. Vamos a cambiarle el color aquí si se puede. Eh. No, no se puede. Simplemente cambiándole el color acá. y lo voy a pegar acá y no, vamos no, a subirle sí, un poco para que sea mejor, listo, ahora sí listo, aquí vamos a aplicar la ley de GES de suma de reacciones para poder determinar o para poder solucionar este ejercicio. Aquí quiero hacer un, un pequeño énfasis y es que en química no todo lo que... no todo son reacciones químicas escritas. Simplemente nosotros podemos hablar de una reacción química en forma de formación sin necesidad de escribir la reacción química como por ejemplo este ejercicio que está acá, me está hablando de diferentes tipos de, de calores de combustión. Dice que hay diferentes materiales que sufren combustión, uno es el grafito, otro es el hidrógeno molecular y otro es el metal. Y hay los valores de calores de formación para cada uno. Entonces yo lo que voy a hacer es, eh, voy a escribir primero que todo, lo que me está pidiendo el ejercicio, el ejercicio me está preguntando por la entalpía de formación para el CH4. Recuerden que la entalpía de formación es a partir de compuestos en estado puro. Aquí yo, por ejemplo, voy a tener eh, una molécula A más una molécula B, u otras moléculas, para producir en este caso el metano, el CH4. ¿Sí? Entonces el metano tiene carbono y tiene hidrógeno. Entonces el metano tiene carbono, está en estado sólido, ¿sí? y tiene hidrógeno. H2, que está en estado gaseoso. De esta manera, yo puedo formar metano, CH4, que también es un gas. Esta expresión está escrita pero no está balanceada. Yo lo noto porque aquí tengo un átomo de carbono, acá tengo un átomo de carbono y están todos bien, pero acá tengo cuatro átomos de hidrógeno y acá solamente tengo dos. Para balancear esta ecuación usando cualquier método de balanceo, en este caso simple, simple inspección, simplemente voy a colocar un 2 acá. 2 por 4 me da cuatro hidrógenos y acá tendría entonces... De esta reacción me están preguntando su valor de, de delta H de formación. ¿Sí? Pero el ejercicio me da ciertos datos que están acá arriba. Esta es la reacción objetivo. Voy a encerrarla aquí en un cuadrado, un rectángulo, perdón. Esta es la reacción objetivo. Y con base a la información que está aquí escrita, yo voy a desarrollar las otras reacciones auxiliares con las que yo voy a llegar al objetivo. La primera es combustión de carbono. Entonces, voy a escribirla por acá, voy a ponerle aquí un puntito. De hecho, vamos a escribirla en otro color. La combustión de carbono. El carbono en estado sólido, con una presencia de oxígeno y una chispa, produce dióxido de carbono en estado gaseoso. Sí, y esta reacción tiene un valor de delta H de menos 300. Delta H azul... O de combustión de dióxido de, de carbono es igual a menos 393.5 kiloculios. Vamos a ver la otra reacción óxida que puedo determinar y es la calor de combustión del oxígeno, del hidrógeno, perdón. Entonces, tenemos hidrógeno en estado gaseoso más una combustión. Recuerden que combustión siempre es presencia de oxígeno. ¿Sí? ¿Y qué puede producir la mezcla de? Hidrógeno y oxígeno, agua, que también está en estado gaseoso. Bueno, no sabemos, vamos a colocarle agua en estado líquido. Pero esta reacción aquí está desbalanceada. Por esta no me preocupé de por balancearla porque simplemente tengo 1, 1, 2 y 2, está bien. Esta está desbalanceada, aquí tengo eh, un mol de hidrógeno, aquí tengo un mol de agua. ¿Sí? Pero, simplemente, ahora acá tengo solamente una, un átomo de hidrógeno, de oxígeno. Perdón. Acá tengo eh, dos átomos de oxígeno. Lo que tengo que hacer es simplemente dividir esta reacción, o este coeficiente este va a ser un medio. Un medio por dos da uno, que es este uno que nosotros podemos separar acá. El delta H de esta reacción lo vemos aquí en los datos y es menos 200... 85 285.83 kilojulios. Una coma ahí. Listo. Y la otra reacción es la combustión del de metano CH4. Aquí tenemos entonces que es el CH4 en estado gaseoso. a ver, otro color. Vamos otro color. Rojo. Y es la combustión del metano, CH4, en estado gaseoso, con la presencia del oxígeno y una chispa, produce eh, dióxido de carbono, una vez agua, y coloquemos el mismo estado líquido. El delta H de esta reacción. Es según el ejercicio, menos 890.36, menos 890.36 kJ, detalle para esta última reacción, vamos a, a mirar a ver si está balanceada, acá tengo un carbono, un carbono está bien los carbonos, de hecho es uno último que se balancea, primero empezamos por los oxígenos, acá tenemos, perdón, por los hidrógenos, acá tenemos cuatro, y acá tenemos dos, simplemente colocamos uno acá, 2 por 2 da 4, ya los hidrógenos están bien. Ahora miro los oxígenos, tenemos 2 acá y 2 acá son 4, y ahora solamente hay 2, por con un coeficiente de 2. Entonces tengo tres reacciones auxiliares, la reacción 1, la reacción 2 y la reacción 3, las cuales tengo que, yo, tengo que combinarlas para obtener esta reacción principal y poder calcular detalle formación de formación del metal. Entonces, lo primero que debo hacer es identificar los productos que quiero formar. En este caso, quiero formar metano y ubico dentro de las tres reacciones auxiliares que están acá abajo, cuál de ellas tiene metano. En la primera no hay metano, en la segunda tampoco hay metano, pero en la tercera sí. Entonces, si se dan cuenta, aquí está el metano, CH4, si hay metano. Pero tengo un grave problema, y es que el metano acá en mi reacción objetivo mi objetivo, a esta es la que yo quiero llegar, a esta reacción que ustedes ven ahí encerrada en, en el cuadrado, en el rectángulo, el metano está en los productos, pero acá están en los reactivos. Y recuerden ustedes, de la diapositiva que estamos viendo acá, que hay dos, dos reglas primordiales. La primera, si yo invierto el progreso de una reacción, también debo invertir exceso de detalle. Y en este caso, como requiero que el metano esté en los productos y acá tengo reactivo, yo debería invertir esta reacción. Entonces, primer paso, primer paso, me escriben acá, el primer paso, invertir la reacción 3. Sí, al yo invertir la reacción 3, voy a escribirla invertida. Ahora, los productos van a ser reactivos, y los reactivos van a ser productos. Entonces, eh... Aquí el producto es el dióxido de carbono, entonces voy a escribirlo acá como reactivo, CO2, más agua. Produce CH4, más dos oxígenos moleculares, y mi delta H, como yo invertí la reacción, también debo invertir el signo. Ahora este signo aquí es negativo, va a pasar como positivo. 890.36... Y los yo Entonces ya se puede mi primer paso, invertir la reacción 3. Y ya tengo más o menos la forma que requiero. Necesito aquí el metano en, la, en los productos. Acá también está el metano en los productos. Más o menos está lo que, lo que yo quiero. Entonces, eh, ¿qué más necesito? Necesito eh, grafito, necesito carbono en estado sólido en los reactivos. Aquí está en la reacción objetivo. Necesito esto en los reactivos. De estas expresiones, ¿cuál tiene carbono y sólido? La primera, ¿no? Tiene carbono sólido no reactivo. Y esta también tiene carbono sólido no reactivo, así que... Voy a trabajar con esa, o voy a colocarla debajo, de manera... Eh, sin, sin realizar ninguna modificación. Entonces, mi segundo paso es tomar la reacción 1, sin, sin realizar ninguna modificación. Esto, esto lo, que, lo, lo que voy a describir aquí, es lo que generalmente uno, uno entiende. Yo lo que hago es multiplicar todo por menos 1 en la reacción 3. uno lo que hace es esto. Si tú multiplicas la reacción 3 por menos 1, esto pasa como positivo, y tienes que invertir los reactivos y los productos. La reacción 1 no la voy a tocar, simplemente la voy a escribir tal cual como está. La reacción 1 es carbono en estado sólido más oxígeno produce dióxido de carbono. Y ya de momento, si yo tengo lo que requiero, voy a marcarlo aquí con el resaltador. Necesito llegar a la reacción, a esta, que tiene CH4. ¿sí? Y que tiene carbono sólido y que tiene hidrógeno. ¿Sí? Y de momento ya tengo CH4. Y tengo carbono sólido. Ahora me falta hidrógeno. ¿Cuál de estas reacciones tiene hidrógenos? La segunda, ¿cierto? La segunda tiene hidrógenos. Y la reacción objetivo me pide que dos moles de hidrógeno, pero la segunda solamente tiene uno. Y también está los reactivo. Entonces simplemente lo que voy a hacer es tomar la segunda y multiplicarla toda por dos. Al multiplicarla toda por dos, aquí me quedaría un 2. aquí esto un medio por dos da uno, aquí me quedaría dos, dos moles de agua. ¿Sí? Entonces voy a hablar mi tercer paso, va a ser multiplicar la segunda reacción por 2. Entonces pues tendría, si yo le escribo ahí, la segunda reacción por 2, tendría entonces 2, H2 más oxígeno, medio y da 1, produce 2 aguas. Bueno, ustedes aquí no me corrigieron, pero cuando yo invertí la tercera, esta que está aquí, hay dos moles de agua y acá solamente anoté uno, Entonces, esto va un, tiene que llevar un dos aquí, ¿listo? De momento, también ya tengo los hidrógenos como los quería. Me faltó simplemente escribir el detalle, la, la segunda, el delta H, no a la segunda, el eh, segundo paso es la primera expresión, no le hice nada, así que voy a escribir simplemente el valor del delta H tal cual como está allí, 393.5 kilojulios, y a la segunda, que fue el tercer paso, lo que hice fue multiplicarla por 2, entonces mi delta H o el delta H de la segunda también tiene que estar multiplicado por 2, es decir, tomo menos 285.83 y lo multiplico por 2, menos... 85.83 por 2, me da menos 571.66. Menos 571.66. Quiero Y sí, ahora lo que voy a hacer es una suma de todas estas expresiones a ver qué me queda allí. Entonces voy a simplemente escribir todos los que son reactivos, los voy a escribir acá y todos los que son productos los voy a escribir después de la flecha Entonces mi reactivo aquí en este caso es el dióxido de carbono, CO2 más eh, dos aguas, más carbono en estado sólido, más oxígeno, más dos hidrógenos, más oxígeno. La flecha, bueno, vamos a escribirla acá todo, la flecha entonces esto produce CH4 más dos oxígenos más dióxido de carbono más dos moléculas de agua Creo que estoy un poquito más pequeño para que se aprecien todos los puntos reactivos como productos ahí está listo entonces como les comentaba voy a resaltar lo que necesito en mi reacción necesito carbono sólido necesito dos de hidrógeno y necesito metal. El resto no lo necesito y voy a ver si se cancela. Entonces, si están a la izquierda, se pueden cancelar con los que están a la derecha. Entonces, aquí tengo dióxido de carbono en la izquierda, y acá tengo dióxido de carbono en la derecha, los pues puedo cancelar. Acá tengo dos moléculas de agua en la izquierda, y acá tengo dos moléculas de agua en la derecha, también se puede cancelar. Ahora tengo uno de oxígeno y otra de oxígeno, uno más uno suman dos, que se pueden cancelar con estas dos que están acá. Y al final me queda la expresión de que el carbono en estado sólido más dos hidrógenos producen eh, CH4. Y el delta H de esta reacción, que es la pregunta del ejercicio, simplemente sería la suma de esto, con esto, con esto. Entonces, tengo, debo tener en cuenta los signos. Entonces, sería 890.36 menos 393.5 menos 571.66. Eso me da menos 74.8. Kilojulios. Y esta es la respuesta del ejercicio. Simplemente a partir de estos datos que estaban ahí arriba, o calores de combustión, eh, ¿cuál es la entropía de la, la reacción? Entonces vamos a recapitular un poco el ejercicio y es de la siguiente manera. Debo entender desde ya que una combustión implica la presencia de oxígeno, o agregarle oxígeno a una reacción, en presencia de una llama para producir un óxido. Si la molécula que reacciona con el oxígeno tiene hidrógeno, también se va a producir agua. En la que está acá abajo tenemos entonces que el metano, que tiene carbono y oxígeno, va a producir tanto dióxido de carbono y agua. Entonces me están dando información relevante a que hay tres reacciones de combustión, con carbono, con hidrógeno y con metano, que producen eh, estos diferentes calores de combustión. Menos 3,93, menos 285 y menos 890. Y ahora la pregunta, o el ejercicio me está preguntando, a partir de esos datos, de esa información que está allá, ¿cómo podemos nosotros calcular los valores para la, determinar la entalpía de formación del de metano entonces nuevamente ya tenemos que empezar a entender que combustión es una reacción que produce una reacción que selecciona oxígeno para producir un óxido y si hay hidrógeno produce agua lo otro es las formaciones son a partir de compuestos que en su naturaleza o en la naturaleza se encuentran en estado tanto más abundantes como estables y puros en este caso el carbono, este que está aquí, es puro, es el carbono en estado sólido, y está en, está en forma pura, es el carbono en forma de grafito. ¿Sí? Voy a formar ese H4, formar entonces por eso es que yo tengo que partir de carbono, tengo que partir de hidrógeno para producir ese H4. Recuerden que al inicio nosotros no habíamos eh, escrito este 2 que está acá, ¿Sí? Al principio la reacción no, no involucraba S2, simplemente yo partía de carbono, eh, hidrógeno y formaba CH4. Y carbono más hidrógeno formaba CH4. Bueno, Ahora, esta reacción tengo que balancearla, tengo que propender porque todas las reacciones que voy a trabajar siempre estén balanceadas. Entonces, esta estaba desbalanceada. Y lo que tenía que hacer era simplemente investigar qué número o qué coeficiente debo yo colocar aquí al hidrógeno para que acá, acá se formen cuatro. Simplemente colocamos aquí 2 Esta es mi reacción objetivo. A esta es la que yo voy a llegar y a esta es la que yo necesito determinar el detalle de formación. Luego, yo seguía trabajando con la información que me estaba proporcionando el ejercicio. Una... Y los calores de combustión. Una, que es que el carbono, en estado sólido, que la escribimos en azul, carbono en estado sólido, más el oxígeno, va a producir, en este caso, un óxido de carbono, que es el dióxido de carbono, que es este, ustedes ven acá. Carbono más oxígeno produce dióxido de carbono, combustión completa. A menos que aquí se les diga otra cosa, ustedes van a asumir que la combustión siempre va a ser completa. Recuerden que una combustión incompleta no produce CO2, sino que produce... CO, en las combustiones incompletas. En las completas se produce dióxido de carbono. A menos que el edificio le esté diciendo lo contrario, ustedes asuman que la combustión siempre es completa. Listo, ahora tenemos de un lado que el carbono más el oxígeno en una combustión completa produce dióxido de carbono con su respectivo valor de detache de formación. También vamos a mirar que el hidrógeno puede realizar una reacción de formas de combustión, presencia de oxígeno, vamos a borrar aquí este un momento, y ustedes sepan de dónde salió este medio, ¿Sí? el hidrógeno más oxígeno produce agua, cuando mezclamos oxígeno y e hidrógeno producimos agua, pero en esta reacción, eh, al reaccionar un mol de hidrógeno con un mol de oxígeno para producir un mol de agua, está desbalanceada, Aquí hay un, sola, un solo coeficiente del hidrógeno, y acá tenemos dos. Aquí tenemos un átomo de hidrógeno, le tenemos dos. La única manera de balancear esta ecuación, que, nos, que no afecta el coeficiente del hidrógeno, es multiplicar el, el oxígeno por un medio. A multiplicarlo por un medio, un medio por dos. Tenemos un medio por dos. Esto va a ser igual a dos medios, y es igual a uno. Y de esta manera, al multiplicar un medio por dos, tenemos aquí un, un átomo de oxígeno, que es el que yo estaba buscando, o que necesitaba mi expresión, con su respectivo del touch, menos 285.83. La tercera reacción de combustión es el metano. El metano, ah, el metano, que es el que está acá abajo, en rojo escrito, metano... Entonces vamos a borrar esto para también balancearla. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Listo. Para yo escribir la reacción de combustión, simplemente escribo metano más oxígeno. En este caso, como tiene carbono, va a producir dióxido de carbono. Y como tiene hidrógeno, va a producir agua. Entonces el metano más oxígeno produce dióxido de carbono y agua. Ahora tengo que balancear la expresión. Ustedes recordarán de la escuela, del colegio, ustedes les dicen que lo primero que se tienen que balancear son todos los elementos diferentes al oxígeno y hidrógeno. En este caso el carbono está totalmente balanceado, así que no hay problema. Luego seguimos por los hidrógenos y culminamos con los oxígenos. Acá tenemos cuatro hidrógenos. Y acá tenemos dos. ¿Qué número multiplicado por dos me da cuatro? Simplemente el dos. Pues por eso es que aquí colocamos un dos 2 eh, por 2, 4, y acá tenemos los 4 hidrógenos que están acá. Ahora vamos con los oxígenos, y acá tenemos entonces 2 por 1, 2 oxígenos de este lado del agua, y 2 oxígenos del lado del dióxido de carbono. 2 más 2 da 4 oxígenos, y en el lado de los reactivos solamente tenemos el oxígeno molecular, eh, que tiene 2 átomos de oxígeno. Y en la derecha necesito 4, en la izquierda necesito, tengo 2. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar esta expresión por 2. De esta manera ya está también totalmente balanceada y su respectivo valor de delta H de formación está ahí escrito. ¿Sí? Ahora, los siguientes pasos para obtener el delta H de formación del metano, que es este que está acá escrito, delta H de formación, es tomar estas tres reacciones que yo escribí acá, estas tres reacciones auxiliares, y e intentar elucidar con estas tres reacciones, ¿cómo puedo yo llegar a esta este, que está acá? Entonces, lo primero que debo identificar es ¿cuál de estas tres reacciones tiene metano? Lo primero que debo intentar es hallar todos los productos. En este caso, mi producto es el metano. Entonces, ¿cuál de esas reacciones tiene metano en su, en su estructura? Y la tercera, ¿no? La tercera tiene metano. Pero tiene metano en los reactivos, y acá no necesito en los productos. Lo que debo hacer, o la simbología que debo tomar, es que debo invertir esta expresión. Para invertirlo, lo que hago es multiplicar todo por menos 1. Al multiplicar todo por menos uno, lo que es reactivo se convierte en productos, lo que es producto se convierte en reactivo, y el signo del delta H cambia. Entonces lo que voy a hacer es tomar esta y multiplicarla toda por menos uno. Y está dicho por menos uno. Y ahora los productos, que es el dióxido de carbono y el agua, se convierten en reactivos. Aquí los ven ustedes como reactivos. Y los reactivos, que es el metano y el agua y el oxígeno, se convierten en productos. Que ustedes lo están viendo acá. Y el signo cambió. Este menos se convirtió en un signo positivo. Y el valor de delta H ahora es 890.36. Listo, ya tengo de alguna manera los, eh, la forma, o ya voy adquiriendo la forma de esta expresión objetivo, CH4. Ya está en los productos. Aquí lo tengo en el producto resaltado en rojo. Necesito también carbono y dos, dos moles de hidrógeno. Entonces voy a trabajar primero con el carbono, que está aquí muy fácil, y de papayita. Es este que está aquí, carbono, que también está en los reactivos. ¿Sí? Aquí están los reactivos, este, básicamente la misma expresión. Pero tiene oxígeno y tiene oxígeno de carbono. Simplemente lo que hago es nada. La multiplico por uno. Sí, la multiplico por uno, básicamente. Simplemente lo que hice fue a multiplicar por uno, no estoy afectando nada, simplemente lo que hice fue escribirla Tal cual como estaba. Tal cual como estaba ahí. Carbono. Eh, oxígeno. Produce CO2. Y su delta H es el mismo. 393.5. Negativo. Sí, y ya tenía tanto metano como carbono. Ahora lo que necesitaba era 2 moles de hidrógeno. En mi reacción objetivo, 2 de hidrógeno. Ya había usado esta. Había usado la primera y había usado la tercera. En estos casos, cuando ya he usado eh, las expresiones, ya no puedo volver a usarla ¿Sí? Ahora tengo que, por correcta obligación, usar la segunda, usar esta. En la segunda, aquí tenía yo originalmente, así escrita, así, tal cual como estaba original, hidrógeno más media mol de oxígeno produce... Un mol de agua. Pero como mi reacción objetivo es esta, que requiere dos moles de hidrógeno, yo tenía que multiplicar esta expresión por dos. Para que a multiplicar todo por dos, aquí me quedará un dos. esto un medio por dos me da uno. Y aquí me da dos de agua. ¿Sí? Entonces a multiplicar la segunda expresión por dos. ¿Sí? Aquí entonces... Tenemos 2 de hidrógeno, tenemos 1 medio por 2, 1, y 2 por 1, 2 de agua, ¿sí? Y este valor, menos 285.83, lo multiplicaba por 2 y me daba esta expresión que está acá abajo. ¿Listo? Entonces ya tenía todas las expresiones eh, escritas. Y con los productos en los productos y los reactivos en los reactivos, simplemente lo que tenía que hacer era una suma de todo y verificar que en realidad se estaban cancelando eh, los compuestos que no hacían parte de mi... Entonces, esto aquí está. Que está? ¿Listo? Entonces yo lo que hice a continuación fue pues básicamente escribir el resultado de la suma de todas esas tres reacciones que estaban escritas ahí. Entonces el resultado de la suma era igual a toda esta expresión que estaba acá abajo. Yo remarqué lo que necesitaban los reactivos, que era el carbono sólido, y lo que necesitaban los productos. ¿Sí? Y de esta manera voy a empezar a cancelar lo que, no, lo que es, lo que... Se puede cancelar. Si están en los reactivos y están en los productos, se pueden cancelar. Aquí tenemos que el dióxido de carbono, CO2, yo lo podía cancelar con este dióxido de carbono, CO2, que está acá. También podía notar que estas dos moléculas de agua, los ácidos O, las puedo cancelar con estas dos moléculas de agua que están acá. Y finalmente, eh, aquí hay un mol de oxígeno, 1 más 1, da 2 y esto lo puedo cancelar con estos dos moles de oxígeno que está acá. Al final me queda la expresión carbono sólido más hidrógeno molecular. Dos hidrógenos moleculares producen un mol de metano. Carbono sólido más dos hidrógenos moleculares producen un mol de metano, que era la expresión objetivo, la que está acá arriba escrita. Y su delta H de formación es simplemente realizar una sumatoria de todos estos valores de delta H. Este valor más este valor más este valor. Al realizar esa suma, obtenía que el delta H de formación era... Menos 74.8 kilojoulios. De esa manera podíamos determinar a partir de esta simple información que estaba dando en el ejercicio, cuánto es el valor del Delta H de formación. En la diapositiva hay más ejercicios propuestos. Ahí creo que está este, este, este y este. Bueno, si quieren, vamos a resolver, para dejarle a ustedes allí, vamos a resolver esto. ¿Está parecido? Pero acá no tengo que escribir la reacción, la reacción objetivo, me la está dando el ejercicio. Vamos a convertir todo esto en blanco. Vamos a subirle... La fuente y nuevamente voy a regresar acá, una página nueva, mi computadora está que se apaga y mi está malísimo, así que vamos a, a veces si nos da tiempo antes de que se apague la computadora, regálame un momento, voy a cambiar, voy a cargar. y vayan leyendo ahí el ejercicio. Vayan imaginándose cómo lo podemos resolver. Tenemos las informaciones que igual, de igual manera me están dando valores de formación. Perdón, me están dando valores de combustión. Para tanto el hidrógeno, como el metano, como el etano. Ustedes como buenos químicos deben ya... Recordad que la fórmula del eh, hidrógeno, vamos a escribir esto acá, el hidrógeno molecular, lo encontramos en la naturaleza como H2, el metano, que es un hidrocarburo, lo encontramos como CH4, y el etano es simplemente C2H6. Todos estos son gases, entonces todos estos aquí están en estado gaseoso. Voy a obviar de escribir la GES de aquí en adelante, y voy a escribir las reacciones de combustión para estos tres. La reacción objetivo es esta que está acá. Entonces yo a partir de la reacción de combustión voy a llegar a esta que me está pidiendo el ejercicio. La, profesor, la, la, PT, la PT que está PT sobre es la flecha. Es platino y es un catalizador para la hidrogenación. Sí, ¿Y de cuánto le vamos Debamos, ¿cómo es que es? ¿debemos incluirla cuando estemos haciendo las reacciones? No, en, no es necesario porque el, el objetivo de este tipo de ejercicio es simplemente tener en cuenta la reacción general, más no los catalizadores. Cuando lleguemos al equilibrio químico o a, en otro curso de química diferente a este, como catálisis, por, por ejemplo, que es una fisicoquímica avanzada o inorgánica avanzada, ahí sí van a tener en cuenta cuáles son los catalizadores que se utilizan para diferentes reacciones químicas para oxigenación es otro catalizador, etc. Los catalizadores de momento entendamos como simplemente algo que me permite acelerar la reacción. En este momento yo lo coloqué simplemente por cortesía eh, profesional, pero no, no nos va a interesar que ahí esté platino como catalizador. Simplemente un, un átomo o un compuesto químico que permite que esta reacción se lleve a cabo. Pero lo que debo estar enfocado es simplemente en la reacción química general, que es que dos moléculas de metano producen C2H6 más H2 gaseoso. Debo verificar que esté balanceada, por lo general eh, al principio de estos tipos de densidad las ecuaciones no están balanceadas, pero aquí parece que sí. Y tenemos dos, dos carbonos, tenemos 2 por cuatro, ocho hidrógenos, aquí tenemos 6 y 2, ocho, están totalmente balanceados. Pues lo que voy a hacer ahora es a escribir las reacciones de combustión, que en este caso van a ser mis reacciones auxiliares. Recuerden como reacciones auxiliares las que yo voy a emplear para poder eh, modificarlas de alguna manera y llegar a mi reacción objetivo, que es la que está encerrada en este rectángulo blanco. Voy a borrar ese simbólico que estaba allí. Si ¿Sí, puedo cambiar el color a esto. Si sí, parece que sí. Esta es mi reacción objetivo. Voy a colocar aquí colores en diferentes colores. Vamos eh, a ver qué marcador tengo. Este, Amarillo, azul, rojo y verde. ¿No más? No. Listo. entonces necesito metano en los reactivos, necesito etano en los productos y necesito hidrógeno también en los productos. Antes de empezar voy a escribir las reacciones de combustión, tanto del hidrógeno, Metano y etano. Voy a seguir el mismo orden, voy a escribir primero la del metano, luego la del etano, luego la del hidrógeno, para... Simplemente por... Bueno, la verdad es que no importa el orden, simple. entonces la primera reacción auxiliar va a ser la siguiente. Vamos a escribirla en el orden que me la dé el ejercicio para no complicar. Hidrógeno, marcado aquí en azul, hidrógeno, tiene un delta H de menos 2,85.8. ¿Okay? Entonces voy a escribir aquí sí. el hidrógeno, H2. Siempre estos todos estos son gaseosos así que no hay ya. más. Eh, son reacciones de combustión, ¿no? Ojo que combustión implica lo siguiente, oxígeno, para producir un óxido. En este caso, cuando hay hidrógeno y oxígeno, se produce agua. De nuevo, está desbalanceada. Aquí hay un átomo de hidrógeno, de oxígeno, perdón, acá hay dos. Simplemente tengo esta multiplicada por un medio. Mi delta H, voy a colocarle aquí 1, porque es la reacción 1, es 285.8. Esto es todo en kilojulio. La segunda reacción es la de metano, que me está dando el ejercicio. El metano está escrito en amarillo. Mi metano. Y esto es mi delta H. ¿Sí? Entonces voy a escribir aquí mi segunda reacción. El metano, CH4. Más son reacciones de combustión. Simplemente agrego oxígeno. Aquí mi catalizador es una chispa que, es el que permite que la reacción se lleve a cabo. Eh, esta molécula tiene carbono, entonces va a producir dióxido de, de carbono. Y tiene hidrógeno, entonces va a producir también agua. ¿Está balanceada? No sé. Vamos a ver. Eh, hay cuatro hidrógenos, acá hay solamente uno, puedo colocar aquí un 2 y simplemente coloco acá otro 2. Mi delta H 2 va a ser igual a menos 890.4 en kilojoules. Vamos con la reacción número 3. Auxiliar 3 y es el Etano, eh, lo habíamos marcado como rojo. Este es el etano y tiene este valor de combustión. Pues simplemente vamos a escribir acá el etano. Recuerden que el etano es C2H6 más son reacciones de combustión. Va a producir, ¿cuál es la reacción de combustión? Si, tiene, si es un hidrocarburo, van a producir lo mismo: CO2 y agua. balanceamos, aquí hay dos carbonos, primero empezamos por los carbonos, por los diferentes de oxígeno y hidrógeno, simplemente aquí hay dos, y ahora vamos con los hidrógenos, aquí hay seis, y aquí hay dos, qué número multiplicado por dos me da seis, el tres, por dos seis, ahora vamos a ver los oxígenos, voy escribir este tres mejor, tres, los oxígenos aquí tenemos tres, por una tres, más dos por cuatro, 7, 2 uh, por 2, 4, y 3, 7. Acá tengo 2, ¿qué número multiplicado por 2 me da 7? Simplemente es el 7 medios. Y delta h de la reacción 3 va a ser igual a menos 1559,9 kilocubios. Vamos a hacer esto mucho más ordenado. Y esto que está aquí. Sí, esto que está aquí, vamos a moverlo para acá. Para que estén los donde el tache, ahí arriba abajo. Entonces listo, ya tengo de alguna manera eh, metano, que, está, que es amarillo, el metano está por, a, por acá. Sí, tengo el metano, tengo el etano, que está por acá. Y tengo el hidrógeno, que es este que está por acá. Mi reacción objetivo es esta que está acá, la que está marcada aquí. Esta es mi reacción objetivo. Y en mi reacción objetivo tengo etano en los productos, acá está el etano, en los reactivos. Entonces, ¿qué debemos hacer si queremos colocar algo que está en los reactivos en los productos? Simplemente multiplicarla por menos 1 a multiplicar todo por menos uno, los reactivos se convierten en productos, los productos se convierten en reactivos, y el signo del h cambia. Entonces, lo primero que debo hacer, hacemos aquí una raya, bueno, me un poco, aquí, vamos aquí a pasar una raya, otro color, vale, lo primero que debo hacer es, lo primero que voy a hacer es escribir lo que yo acabo de decir ahí. Eh, simplemente voy a multiplicar la primera por menos uno, voy a multiplicarla por menos uno. Lo que es producto se convierte en reactivo. Entonces, estos, yo, dos dióxido yo de carbono, se convierten en reactivos, 2 dos 2 más tres aguas, producen... C2H6, más 7 medios de oxígeno, y su delta H ahora es más 1559.9. Y Ahora listo, ya tengo el etano perdón, en los, los productos, aquí están los productos, necesito ahora el metano los reactivos, y esta que está acá tiene metano en los reactivos, Simplemente lo que hago es multiplicarla por menos por uno, perdón. Que lo que me indica es que no la voy a modificar para nada, la voy a dejar tal cual como está. Y simplemente voy a escribir CH4 más dos oxígenos. Produce eh, CO2 más dos moléculas de agua. Tu valor de delta H menos 890.4 kilocubios. Y por último... Necesito hidrógenos en los productos. Aquí tenemos un hidrógeno y acá tenemos un hidrógeno. Simplemente lo que hago para que los hidrógenos, que acá están en los reactivos, pasen a los productos y multiplicarla también por menos uno. a multiplicarla por menos uno, lo que es producto se convierte en reactivo y lo que es reactivo se convierte en productos. Entonces vamos a multiplicarla por menos uno. Y acá entonces esto me va quedando así. Me va quedando como Agua. H2O, acá, produce H2, aquí hay un pequeño inconveniente, Bueno, ya lo arreglamos, produce H2 más eh, un medio de oxígeno, el inconveniente el delta H es, pasa a ser positivo, más 285.8 kJ, y es que en la reacción objetivo tengo, necesito dos moléculas de metano. Ya está ahí simplemente una. Lo que voy a hacer es multiplicar todo por dos. Y ahora ver lo que pasa. A multiplicar esto por dos, aquí me queda esto como un dos. Entonces dos por dos, cuatro, ¿no? Si me tengo dos de hidrógeno. Y sí. por último dos por dos también da cuatro. Y esto va multiplicado por 2, vamos a borrarlo, menos 890 por 2, menos 890.4 por 2 da menos 1708.8, vamos a borrar esto, listo, y esto da menos 1780.8. Listo, y ahora voy a, a mirar qué se están produciendo. Entonces, lo que es? yo necesito, necesito dos metanos en los reactivos, y acá tengo dos metanos en los reactivos. Necesito un etano en los productos, y acá tengo un etano en los productos. Y necesito además también un hidrógeno en los productos. Y acá tengo un hidrógeno en los productos. Al final voy a hacer una suma de todas estas expresiones. Y entonces acá serían 2 CO2 más 3 aguas más 2 metanos, H4, más 4 oxígenos, más 1 de agua. Produce C2H6 más 7 medios de oxígeno más 2 CO2 más 4 de agua. Más hidrógeno, más un medio de oxígeno Lo damos esto un poco más pequeño. Perdón, para que se aprecie el Está allí. Ahora bien, voy a intentar cancelar lo que pueda cancelar. Eh, primero aquí tengo dos dióxidos de carbono. ¿sí? Tengo dos dióxidos de carbono ahí. Ingreso esto. Tengo dos dióxidos de carbono acá, acá tengo dos dióxidos de carbono. Tengo aguas, acá tengo tres y una, dan cuatro, ¿no? ¿eh? Tres más una, dan cuatro. Y estas cuatro las puedo cancelar exactamente con estas cuatro de agua que están acá. Oxígenos, tengo acá cuatro. Y acá tengo siete medios y un medio. Vamos a hacer aquí una pequeña operación matemática. Siete medios más un medio, mismo denominador. 7 más 1, 8, y 8 medios es exactamente igual a 4. Entonces, yo puedo cancelar estos 4 oxígenos que están acá con estos 4 oxígenos que se forman acá. Y al final la expresión entonces sería eh, 2, perdón, 2CH4. CH4. CH4 Produce, ya ven no más, todo se canceló, C2H6 más H2. Y esta, si recuerda era mi reacción objetivo, que también estaba buscando en presencia de platino. Si quiero lo escribo. Y al final mi delta H igual va a ser la suma de todos estos delta H que están acá. Entonces pues aquí de manera rápida, 1559.9. Positivo, menos 1780.8 más eh, 285.8, 64.9 medio a mí. Si quieren comprarlo, mi medida es delta 64.9 kilojoules. Y de esta manera, he determinado delta H de formación para esa reacción en particular. Eh, no sé si tiene alguna duda, creo que ya no hay más tiempo, de todos modos voy a tener la grabación ya, y empezar a...